Estamos con Isabel, una enfermera que ha superado una enfermedad, un cáncer, y ya curada, nos habla de la deshumanización con la que se trata en ocasiones a los pacientes. Mi percepción, yo a veces soy crítica con el sistema y creo que me lo puedo permitir porque como trabajo en el sistema hace muchos años, pues lo conozco bien de dentro, creo, bastante a menos. Si alguien de fuera trata mal al sistema, yo soy la primera defensora, pero como paciente y como trabajadora, pues creo que hay cosas que se pueden mejorar. Yo siempre he pensado que suerte que estamos en un país mmm, que tenemos el sistema que tenemos. Yo confío plenamente a ciegas uh, con el sistema y con todos los profesionales. Yo soy confiada, pero bueno, mmm, yendo de paciente eh, suerte que soy confiada porque realmente creo que lo soy por concepto, pero no porque los profesionales me hayan demostrado a mí que yo puedo confiar bien en ellos. Porque entiendo que cada uno va a la suya, o sea, el, el digestólogo va por, por el aparato digestivo, el, el cirujano va por lo que opera, por el proceso de quirúrgico, el anestesiólogo sí es el único que me acompañó en unas palabras justo antes de dormirme, ...tranquila que te acompañamos hasta el final de la intervención... ...y esto me permitió quedarme... ...dormida tranquilamente en la, en la mesa de operaciones... ...pero nada más que esto, ¿no? Entonces, uh, todo el proceso asistencial... ...ni una... nada, o sea... ...ni una información de nada... ...del seguimiento, del pronóstico... ...cómo irían las cosas... ...yo encuentro a faltar mucha... ...esta atención más personalizada desde el punto de vista de la persona integral, ¿no? porque hay muchos miedos detrás de una intervención, aparte de los dolores. El peso del fonendo que te comentaba el otro día ¿no? recién operada, que te duele todo, pero te duele también la mente de, del miedo que tienes, te ponen el fonendo con una frialdad que es que pesa el fonendo. Yo lo he llevado, yo lo he utilizado, el fonendo muchas veces y, y teóricamente no pesa, ¿no? pero en momento, mmm, que sí, que tienes el, el peso del, del dolor del alma, del, del, del fonendo mismo, ¿no? Y los médicos, bueno, seguramente, mmm, ellos quieren curar, ellos quieren seguir el protocolo, ellos quieren lo mejor para ti, pero no te lo dicen. Entonces, como no te lo dicen, tú, tú no lo sabes. Y te sientes que formas parte de un protocolo, eres uno más, dentro de muchos. Y te vienen a ver, y te miran allí todos más guapo y entre ellos hablan bajo porque no fuera caso que entendieras algo aún siendo de la profesión, como que la información que ellos uh, tienen entre sus manos no fuera contigo y te sientes allí como muy vulnerable y entonces esto, creo que ser consciente de esto es importante. ¿Y durante tu estancia en el hospital alguien te miró a los ojos? No, no había, no, no, no. Gracias Isabel. Por tu valentía y sinceridad, eres una mujer fuerte.